Me encontré el barco de Super Mario. Ah, Qué pantallota, mira. ¿En cuánto está esa pantallísima? <risa> Y no nos podemos de ahí ir, ir de nuevo la red, de ahí dando, diciendo yo. Si no, venimos al Tianguis de, de los Rieles. Y miren lo que me encontré en este carrito, está súper padre. ¿En cuánto está el motocargas? ¿400? ¿4.000? Ah, ok. Es que los dos son chiquitos. Tienes dedo pequeño. ¡Qué bonito está! Es una maravilla. Vamos, vamos a conocer aquí el, el Tianguis del, de los Rieles. O sea, miren, se llama Los Rieles porque ahí está el tren. Ya tuviste la banda aquí eh, está aquí tiene precios, mira, $100 pesos $9 pesos dice $9 pesos ¿Nueve? Ah, no. ¿Dónde dice $9? No, ahí el número de no? Andamos en la faca dándole Dándole el vuelo a las compras, a ver qué yo creo que me voy a llevar esta azulita ¿En cuánto está esta azul? ¿Esta azul en cuánto está? En $120 $120 interesante de este lugar, es que está techado vean, hay chiquito te la pasas aquí bien padre, está fresquecito hay brisita y miren, ahí está la bestia dejen eh, eh, les la bestia para allá está Estados Unidos y para allá está los, los demás, pues aquí pasa la bestia y por eso se llama el tinguis de, la, de los rieles, vamos a seguir recorriéndolo pantallas, vean vestidillos vean los lentecitos ahí 120 los lentecitos están bonitos dije ¿Sí? bonitos, no baratos sí sí ahí para que pongan atención a mi a mi vídeo porque digo una cosa y piensan que dije otra que es pelucas oye para mí no tengo pelo me, me encontré el barco de Super Mario. Ajá. El castillo de Cupa. ¿En cuál está el castillo? <risa> 700, 700 de castillo. Y, 400, y 700 igual el, el barco. ¿Por qué el barco está más Vamos, no, pues el castillo, más? castillo de Kupa. El malvado Kupa. ¿Qué encontraste? Este es el... Eh... Ah, pensé que era el de Pow Patrol. Es este de Fortnite. Ah, sí. ¿Qué hace? Es el Fortnite. Fortnite. El Fortnite es el niño. El, el Goody Toy Story no anda por ahí. No, nada más lo tengo allá este en miniatura. Ah, chiquito. Mira, papá. Ah, está el Goody Toy Story. Mira. El Boss Lightyear. Ah, a ver, ya vamos a. Adquirimos ahí un, sí, un Fortnite. Ah, seguimos en vivo acá. ¿Cuándo se pone este tiangui? ¿Se pone diario? Sábado y domingo. ¿Todos los sábados y domingo? Uh -huh. ¿Y a qué hora se levantan? Uh, pues todos tenemos horarios diferentes. Hay personas que se van desde las 12, la una. Yo me voy hasta las tres. ¿A las tres ya son los últimos? Sí. ¿Qué pantallota, mira? ¿En cuánto está esa pantallísima? De 14. ¿Cuánto mide? Oh, gracias. Ok, ya. Cañas de pescar, mira. Ah, las redes. Ay, no, no, no sé. El pache. Esta la de 20 pesitos, mira. Llegó la hora de comer aquí en el tianguis de los rieles. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué nos vas a invitar hoy? Ay, que menudo. Que Nada, semilla. todos se los va a cobrar. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, vamos a comer las pancitas. ¿Qué, ¿Pero qué más vendes a la gente que viene aquí? Pesadillas, taquitos, menudos, sopes, birria. Bueno, menudo, sopes, birria. Nosotros vamos a pedir menudo que le conocemos como pancita allá en, en nuestro pueblo. Este, ¿Y cuánto cuesta? 130 el chico y 150 el grande. Ah, perfecto. Pues vamos a comer. ¿Y esto qué es? Porchata. ¿Y este? piña piña entonces uno de estos y uno de estos va me te pago ven y pulga de los rieles ahí está ahí están los rieles y ahí pasa la bestia eh miren déjales enseño lo que compré 30 pesitos esta cajita con esos muñecos son 2 4 6 8 10 bueno ahí están los muñecos 30 pesos la caja, así como está, el Black ya nos compramos nuestro agüita, 30 pesos, y vamos a, a probar el pozole, el Black Panther, pero miren lo que el trae, el trae, el trae el tosto, tres granitos de, pesos. de pozole, vamos a probarlo. Hay más de pozole que a pozole que a lo que debes saber, no sé aquí sabe el menudo, pero yo digo que es un pozolito. me anda acá y transmitiendo a sus seguidores. ¿sí, bueno, los dejo un segundo mientras vayan a sacar algunas imágenes porque yo voy a comer para aguantar fuerzas, pata. está larguísimo este Ah, tiene patita Ya tuviste la banda Cuéntate por un hoyito, ¿no? A la hora que va. Ha... Ahí, Ahí está la bestia. Y bueno, pues ya terminamos de recorrer la pulga de, de los rieles. ¿Qué te pareció? Eh, bien bien bien ya tenemos ahí armamento compramos algunas cosillas venden, venden pancita con pozole en el mismo plato muy bueno muy bueno ahí, ahí dejaremos dejen en los comentarios cómo la proban allá en su pueblo y bueno pues ya nos vamos ahí les dejamos este el video dejen la manita arriba comentar compartir y ya saben hasta la próxima chao chao